¿Qué documentos debo presentar para cumplir con los requisitos de ingresos mínimos? Okay. Lo más común que siempre se les pide es sus IRS tax return transcripts, que son los los documentos del IRS que básicamente cada año te da cuando haces tus impuestos. Um, puedes uh, dar los W-2, una carta de empleo de tu empleador que dice cuánto ganas a, a la hora o cuánto, cuánto ganas anualmente. Um, y esos son los más los más uh, uh, comunes. Ahora también puedes dar, por ejemplo, a cuentas bancarias si recibes uh, los ingresos así para que miren que si tienes una cuenta bancaria que, que deposita cierta cantidad de dinero. O sea, um, sí, si nomás depende mucho de tu caso. Si, si eres uh, self-employed o que trabajas por ti mismo, entonces sí te piden un poquito más de, de documentos. Pero si, por ejemplo, como para Disneyland, si, si, si trabajas así, no, eh,